Guitarras, no oh. escupo todas estas cosas finas y cada que rapeo baja su autoestima. Uh. Está subiendo mi colesterol. Porque gano demasiado y lo gasto en alcohol. Porque gano demasiado, soy un comedor. Me gusta todo lo que rapeo y que se oculta el sol. Uh. en media de ginebra. Estoy borracho con mis neas en esos manga. Shh. De mí no hablé ni mierda. Que no ha podido aguantar la primera tanda. Lo mío, pura bachata para que baile las ladies. Uh. No puro rap pa' que fume marihuana. Que la segunda también, hermano, y sí, sí, pueden cortarse la lengua, panas uh, Lo que yo hago es para mí, no me importan lo que digan, son como niños del maíz Se quedaron en la calle sin comercio y sin ni shit, no me robe su público en un free Escupo letras de esas que se maniobran, cuidado en la culpa, no ven que me nombran Shhh, No hablen tanto y hagan sus cosas con gonorreas el roce porque yo solo voy con pura sangre Check, check, oh, uh, oh. Uh. ¿Quieren que cante pura sangre? Uh, estoy ardiendo con mi gente wow. Que yo siempre vuelvo adelante pa. Yo ya no creo que me frenen nah. Yo siempre estoy metido en esto Y rap Y no me importan esos niños nah. Estoy metido haciendo letras pa. Y siempre disfruto de cada freestyle Son maricones que me quieren ver Quedan callados en entrevista, No logran entender Estoy metido en este juego Siempre estoy en el game Estoy metido con mi niño Pillando esta shit Oh shit lo pongo a bailar y eso es ágil Salen a bailar y eso es eh, Esto siempre es easy Se me sale, no es difícil Fumando cigarrillos en la escala Yo easy uh, Tengo un check it out Tengo mierda y estas rimas y se van pa' atrás Y si escupo por mi boca se van a quemar Aunque yo siempre esté frío no van a aguantar Ellos He un charao pa' alzar ya pa' mi hermano <risa> Hago lo que quiero cuando salgo el mambo, digo lo que quiero y también quiero el lampo Y quiero pagar esta cuenta con mi rap, pues claro yo, el cupo ra maldito pa' los invictos. Y coherente pero siempre con el baptito, todo lo que dijeron pero lo necesito. Y construyo cada rima porque siempre fue a mí.